Con respecto a así el juego en principio, está bien, pero hay una cosa que me ha llamado la atención, que ninguno de vosotros había acertado con el nombre, cada uno ha puesto el que ha querido, poneros de acuerdo en el nombre, carrera, tres piernas, tres piernas, yo no sé qué, cada uno ha puesto... Tres piernas, tres piernas, sí, sí, porque cada uno, que cada uno... No, no, pero poneros de acuerdo, que no pasa nada porque os pongáis de acuerdo. Los objetivos, parece que está bien lo del objetivo motor, el objetivo de consecución también, los objetivos de consecución. Y. Sí, parece que el objetivo meta. Entonces gana el que consiga los puntos, ¿no? por pues eso, eh. tenéis que ponerlo. Está bien que hayáis puesto eso de la organización. Las diferentes clasificaciones y calificaciones también están muy bien. No me gusta nada eso de descubriendo el mundo a través del juego. Eso, o sea, me gusta cero, pero no sé muy bien, no sé muy bien el, el de eso que tiene, pero de todas formas, cuando pongáis, ponéis Juego-Motor. Pero por si caso, sería un poquillo, pero en general lo del dibujito ese no me llama mucho la atención. Aquí pone lo de cuidado con, con las caídas, que cuando habéis puesto el icono lo habéis chafado, que no sale el circulito ahí bien. ¿Sabes por qué? Eso es para, no, eso es para saber que esta zona no se va a aplicar. Vale, vale, pero que la cuestión, que está ahuevado. Porque no se ha hecho el 30? No, no, no es por eso, sino porque cuando lo habéis trasladado lo habéis reducido ah, y claro. no lo habéis. Por lo demás, parece que los dibujos están bien, que no hay demasiados gráficos de, de, de movimiento. Y, pero vamos a ver cómo es. Sí, sí, sí. Esperemos que sea activo. Y parece que habéis puesto, sí habéis puesto lo de los lo de los conos y eso, o las picas, pero no habéis puesto los aros. Entonces yo estaba viendo los aros donde estaba. Ah, al final. Pero, ¿no? Ah, vale, vale. Pues venga, pues ya está, vamos a... Sí, pero aros creo que son de otra forma, esto es un cono, creo que aros podía haberlo puesto de más grande, hay otros que son más grandes. Porque eso te confunde con las picas, que de todas formas las picas serían las estafetas estas de cruz, ¿vale? Pues venga, empezar. Pues nada, este juego es la carrera tras que es un juego de relevo eh, por pareja y donde vamos a ver un trío porque estamos impares. Es un juego de competición-cooperación en el que yo voy a estar con mi pareja eh, atado de, de piernas y vamos a tener que ir haciendo un circuito que ahora explicaré y ganar, el objetivo es conseguir el número máximo de, de canastas con el aro en la pica. Entonces tenemos varias fases, la primera fase es, empezando desde la zona inicio eh, solamente con mi pareja, un pequeño sprint rápido hacia Al equipo que al final del tiempo tenga más puntuación, durante al final del, del tiempo de, que se acabe el juego, diríamos nosotros unas directrices que será por pues a lo mejor cambio de desplazamiento hacia atrás, o a lo mejor tendremos también eh, un dado que lanzaremos. Y cada, cada representante de cada uno, pues vamos a ver, cuatro, cuatro equipos lanzaremos el dado. Y a lo mejor a un equipo le sale 6, al otro equipo le sale 3, 2 o uno. Entonces, eso será al final, el último minuto, la puntuación que vale cada aro. Es decir, si este es mi equipo y yo lanzo el, el dado y me sale un 6, pues cada aro que es este son 6, 6 puntos. ¿Vale? Un duda? segundo. Es eh, eh, innovador el verbo utilizado. ¿eh? Canastamos. Todavía no sabemos si la RAE lo va a hacer alguna vez. Hablé yo de otro día de People Claro, de sí, sí, People Canal, ¿no? No, no, no, dicho? Yo te Vale, no, no, no, no, no, como no, no, vamos a estar organizados por tres parejas no, cada grupo. Y en todo un grupo que va a estar tres parejas y un trío, ¿vale? Ese trío, como es más complicadillo, pues lo que vamos a hacer es que cada vez que lance el aro, son dos puntos y la cara. Van a lanzar, perdón, dos aros. A ver uno dos, ¿vale? Y ya está, va solamente un aro. Con aros Poneros por pareja. Ponaros ah, por y pareja. La, eh, aquí tenéis cada pareja un. <tose> Bueno, esta parte la Bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Eh, Nico, eh, Marcos no participa al final, no sé si están en pareja o... Es que Marcos está Sí, por eso, que como estaban con un trío, no sé si al final son todo pareja... Eu não sei o que você fala.